Hola Rosa, ¿para dónde vas tan contenta? Ah, voy a un taller con los jóvenes del Comá Vamos, te invito Comá, ¿y qué es eso de Comá? Es la organización de chavalos y chavalas Y nos reunimos para desarrollar actividades en nuestro municipio ¿En serio? Voy a ir a ver un rato Adolescentes y jóvenes, seamos partícipes del desarrollo de nuestro municipio. Señores concejales y concejalas de El Rama, la ordenanza municipal es nuestra restitución de derechos. ¡Apruebenla! Caribe Joven, también decido. Proyecto Participación Juvenil Activa para la Gobernabilidad Local Inclusiva. Ejecutado por la Universidad Vicu con el apoyo de USAID y Global Community.